caño eh, ahí, una, una, una base de un caño, y el muchacho parece que se cayó, le dio un Se cayó en, en la pared, sí, en la, pared cayó, en la pared cayó abajo, y, que presenta, y ahora ¿cómo? que presenta que tiene una piedra media golpeada, de sangre, ¿Sí? y lo llevan para el hospital. ¿Cuál es tu nombre? Manuel de Jesús Gonzalo. Manuel, ¿qué le pasó a usted? Estábamos poniendo un caño en una segunda planta, y le calera rebaló y él cayó encima de una pared que tenía brillo, y con los brillos, se coitó ahí en los pies, y se dio mucho una vasila que qué más o menos heridas? ¿En qué parte del cuerpo presenta? Eh, en lado mano manos y en el de heridas presente ¿Y ruptura en el cuerpo del Hasta el momento no sabemos si ¿no? tiene ruptura.